Estoy esperando a ver si se inicia la grabación. Parece que ya tardó mucho, eh. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, estamos ya al lunes, día 11 de mayo. Seguimos en la fase cero, Así que no sabemos hasta cuándo estaremos dando cursos, porque parece que esto se va a alargar más de la cuenta. Pero bueno, para aguantar mejor. La fase cero hemos organizado un, un curso de fundamento de programación en Python que nos va a dar eh, nuestro compañero del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Demetrio Carmona, y que bueno, ya habéis tenido la oportunidad de, de, de ir trabajando un poco con, con Demetrio porque se lo estaba comentando. Eh, ha estado súper activo en, en, en, en Telegram, atendiendo todas vuestras vuestras dudas, instalando las dar el software que hace falta, y bueno, vamos a dar el curso de, de, de Python, ya sabéis que, que hay ahora mismo dos, dos grandes lenguajes que se están disputando el trono, no sé si quién, quién va ganando, deme, si, si R o, o Python, pero la verdad que las dos, los dos son, tienen funcionalidades muy similares, es ¿no? muy difícil decidir, yo no, no soy experto en el tema, yo estoy trabajando con, con R, pero al final esta, esta decisión de trabajar con un software u otro, José Antonio, por favor, el micro este, eh, José Antonio. Que digo, la decisión de, de trabajar con un software o con un lenguaje y otro, pues en mi caso es más de más de carácter eh, eh, circunstancial, ¿no? Porque la gente de alrededor está trabajando con, con R y, y con R Studio y bueno, pues al final te anima un poco a hacer lo que están haciendo los compañeros que están más, más cercanos, pero también conozco mucha gente que está trabajando en Python y, y la funcionalidad de los todos esas casas son similares. Yo creo que incluso Zapaito tienen ahora más un poco más de auge. No No sé si. Sí, tiene un bueno, poco un... de. Bueno, primero, Demi, algo contar. Muchas, Muchas gracias, Demi, por participar, por ofrecerte, por ayudar tanto a tus compañeros, por preparar todos los materiales, por entregarte eh, con, con, en fin, con, con esa vocación de ayuda que, que ha demostrado estos días. Muchísimas gracias por. Por participar, ¿vale? Y ahora, ya si quieres, nos cuenta un poco esto que te estoy preguntando: ¿cómo va la batalla? <risa> o, si hay batalla, la batalla de re Rey Studio en los Python, ¿vale? Bueno, Porque, bueno claro, bien, la batalla de la batalla sí, tenemos perdido. Muy bien, voy a compartir. dime no te te muy bien. Eh, Muchísimas gracias. Sí, yo veo que hay hablando bien, con. todos los elementos que estamos bien, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Ahora ya parece que. Vale, ¿se ve el PDF? Sí, sí se ve perfectamente. Mira, eh, ¿sí? si quieres, dime, eh, en, en la parte derecha, Ajá. ¿vale? Tienes tiene tres puntos. En la parte inferior derecha. Eh, sí. Si pincha ahí, aparece cambiar diseño. No, ¿no? Ah, lo tengo, mira. Cambiar diseño. Y yo lo pongo siempre en foco, ¿vale? Y entonces, desaparecemos todos de, la, de ahí. Es Dani. Vale, vale, muchas gracias. gracias. Venga, pues te dejo muchísimas gracias, Dime. Eh, gracias a ti, Dani, por este espacio. Eh, la iniciativa está, está siendo bastante exitosa, así que muchas gracias por, por dejarme tener un espacio aquí también. Eh, sí, eh, hay una batalla. Ahora voy a comentar algo entre R y, y Python para comentar algún detalle. Ah. Eh, está, ¿Es que este curso? De culpa. Disculpa, hay ah, alguien con el micro abierto. Y... Ahora. Yo te, te, lo, te lo voy cerrando ya los micros, ¿vale? En cuanto no lo vi escuchando, ah, te vale. lo voy cerrando. ¿no? Genial, muchas gracias, Dan. Pero tenés cuidado en línea general con los micros, ¿vale? Vale, pues vamos a ello. Eh... Eh, como sabéis, vamos a tener dos sesiones porque lo que entraría dentro de fundamentos de programación en, cualque, en cualquier lenguaje eh, es extenso. Eh, no es algo que se pueda dar ni en una ni en dos lecciones, es algo extenso. Y, y aunque en cuanto a teoría no es algo excesivo, sí es cierto que la programación es algo que requiere experiencia práctica para hacerse a los conceptos, a la manera de pensar. Entonces, por eso he decidido también dejaros bastante material, dejaros. Eh, algunos notebooks de Júpiter con todo el material, con ejercicios por si queréis entrenaros, con ejemplos prácticos reales ¿no? y, y con algunas prácticas de programación también para que las conozcáis, algunas más recomendadas, otras menos, pero que tenéis que conocer por si las veis por ahí y, y demás. Y bueno, va a ser algo bastante práctico, pero voy a empezar dando algunas notas, que algunas cuestiones previas abordándolas que, que habéis podido ver en la presentación, que me parecen importantes. Algunas de ellas las habéis preguntado por el grupo de Telegram y hoy he adelantado algunas alguna respuestas, pero me gustaría aún así tratarlas por aquí para que todo el mundo las tuviera un poco claras. Eh, vamos a dejar... Las preguntas un poco para el final, las apuntáis en un papel y me las decís todas al final porque yo no voy a estar viendo ahora el, el chat vale, y yo me quedo el rato que haga falta para resolver todo. Eh, cuando veamos código, que vamos a estar todo el rato viendo ejemplos de código, eh, va a ser va a parecer que está todo un poco inconexo porque vamos a ver un poco las entrañas, ¿vale? vamos a ver cómo se pica código, vamos a ver... Los operadores, vamos a ver qué es el control de flujo. Entonces, al principio estará todo un poco conexo y poco a poco iremos viendo que todo se va integrando y se va combinando. Pues nada, vamos a empezar con algunas preguntas que pueden ser incómodas para según qué desarrollador. El primero es, ¿por qué aprender un lenguaje? ¿Para qué nos sirve? Es la misma pregunta. Pues, vale. Un lenguaje de programación, en términos generales, nos sirve para automatizar tareas repetitivas. En cuanto a la investigación, cuando estamos investigando, nos sirve en cualquier disciplina en la que exista método de análisis que se pueda implementar de forma computacional. Es decir, que, que haya, por ejemplo, algún programa que haga tal cosa, pues sabemos que eso se puede hacer también en cualquier lenguaje de programación en caso. Por lo menos en R y en Python se va a poder hacer para investigar seguro. Pero además de eso, también nos sirve para otras cuestiones que se pueden denominar logísticas propias de la investigación, ¿no? Eh, y tratamiento de datos, limpiarlos… Eh, Tratar cualquier tipo de archivo independientemente de, de cuál es el tipo de fichero, aportar soluciones muy personalizadas a problemas muy específicos, que hay veces que los programas informáticos no nos solucionan cosas muy específicas. Bueno, pues con un lenguaje de programación, como podemos hacer lo que nos dé la gana básicamente, pues realmente la podemos dar respuesta a cualquier situación. Solo hay que, que saber eh, programar lo suficiente para dar respuesta. Realmente, en definitiva, cualquier cosa, con un lenguaje de programación podemos hacer cualquier cosa que sea susceptible de hacerse con un programa también, ¿vale? Si imaginamos que algo, hay un programa que puede hacer X, entonces eso también lo podríamos hacer con un lenguaje de programación. Así que potencialmente podemos centralizar muchísimas tareas que hay en la investigación y fuera de la investigación, ¿vale? De, de logística, de manejarnos con nuestro ordenador, etcétera, etcétera. Como le comentaba ayer a, a una compañera, eh, si, te, por ejemplo, te parece que el buscador que hay de archivo en tu ordenador eh, es lento, pues podría hacerte uno que fuera un poco más rápido. ¿Cuándo es recomendable usar un lenguaje de programación y cuándo no? Esta es la clave muchas veces, ¿no? Eh, esto se ha preguntado bastante por el grupo de Telegram, de hecho. El, no exactamente esto, pero algo parecido, ¿no? Es decir, ¿para qué me sirve a mí eh, el lenguaje con respecto a otras cosas? Pues, bueno, el tiempo es bastante valioso. Eso yo creo que todo el mundo ya a esta altura lo, lo tiene claro. Y un lenguaje de programación nos proporciona solvencia para cualquier necesidad que tengamos informática. Eso... Lo he dicho antes, lo repito ahora, pero ahora añado que el coste de entrada de un lenguaje de programación es mucho más alto que de un programa ya hecho, que abrimos con su interfaz, podemos tocar aquí y allí, nos pone insertar no sé qué, abrir archivo. ¿eh? Eso sí, a largo plazo nos puede ahorrar mucho tiempo. Eso no vale la pena, no vale la pena si esa inversión inicial de tiempo realmente va a ser menor. Que, que, que el tiempo que, que vamos a dedicar, ¿de acuerdo? No deberíamos utilizar un lenguaje de programación, por ejemplo, para hacer cosas que ya podemos hacer con facilidad mediante otro programa que ha he hecho alguien. Si otra persona se ha ocupado de programar eso, pues vamos a aprovechar. Eh, alguien ya se ha ocupado de picar ese código Alguien ya se ha ocupado de, de calentarse la cabeza Y dejarse los nervios ahí eh, Programando y arreglando errores de, de su código Para que eso funcione bien Pues vamos a aprovechar Para que nos vamos a, a, a dejar ahí el tiempo nosotros ¿no? Tampoco deberíamos utilizar un lenguaje Si no tenemos claro que la tarea que vamos a llevar a cabo Nos va a ocupar menos tiempo Utilizando el lenguaje que de cualquier otra forma Si pasamos estos dos, estos dos filtros entonces, no nos deberíamos de preocupar por, por invertir tiempo y esfuerzo en lo que estemos haciendo, en nuestro código, en revisarlo, en que todo funcione bien, porque al final, a largo plazo, eso nos va a, a quitar mmm, bastantes preocupaciones, nos va a salvar mucho tiempo y tener en cuenta que to todo el código que escribamos es reutilizable. Eso quiere decir que si tenemos otro proyecto de algo que es similar, siempre vamos a poder aprovechar el código que ya hemos escrito. Entonces, ese, ese tiempo realmente eh, lo estamos convirtiendo nosotros en oro, si lo aprovechamos bien. Vamos a la siguiente. ¿Por qué Python y por qué la versión 3 en lugar de la segunda? Bueno, Python actualmente es considerado eh, uno de los mejores lenguajes, por muchos especialistas, no solo en cuanto a ciencia de datos, sino en general, porque Python es un lenguaje multipropósito. Es difícil describir las ventajas que, que tiene un lenguaje cualquiera, no solo Python, ¿no? Eh, sin, haber, sin haber programado en, en varios lenguajes. Eh, es difícil comprender esto, pero voy a pedir que confiéis en mí, os voy a dar otra idea, ¿Eh? Y, y, y voy a esperar que confíe en mí un poco. La primera de ellas es los recursos que te da Python. Python, al ser tan popular, cuenta con una vastísima gama de, de paquetes. Nos permite hacer de todo. Es un lenguaje además que cuenta con recursos internos para hacer una barbaridad de cosas. Entonces, al final, incluso si no lo tenemos a, a, en el núcleo de Python, vamos a poder descargarnos paquetes para prácticamente todo. Es, eh, es algo vastísimo. Eh, si, si programáis en varios lenguajes, os vais a dar cuenta de que eh, a lo mejor hay un paquete en, en PHP, por ejemplo, para hacer una cosa, pues en Python puede haber siete perfectamente. Si no, si no me gusta cómo exporta esto a Excel, tengo mil paquetes ¿no? para, para elegir otro que me gusta más. Eh, otro es eh, el papel que, que tiene, ese rol que ha, que ha asumido Python dentro de lo que es el tratamiento de datos y, y el análisis. Eh, aquí es donde decía antes Dani que hay una batalla ¿no? entre R y Python, es cierto que hay una batalla. En cuanto a temas de análisis, todo el tema matemático, gestión de, de las bases de datos y demás, R se supone que, que está por encima todavía, a Python le queda un camino que recorrer en ese sentido. Es cierto que con el, el paquete Pandas eh, hay muchas cosas que se solucionaron en su momento y muchas cosas que se emularon. Yo estoy seguro de que hay cierta parte de la sintaxis que se cogieron directamente de R porque son muy parecidas y R evidentemente es previo. Eh, también es cierto, por otro lado, que Python es un lenguaje multipropósito y tiene recursos que escapan más allá de lo que son las matemáticas, análisis de datos, tratamiento de bases de datos y demás, que, que R tiene ciertas dificultades de, de llegar a, a ello. Eh, Python suele ser más popular, eh, no sé si eso es algo muy representativo en este sentido, porque R se utiliza mucho más en el ámbito matemático, académico, y Python mmm, se utiliza en muchísimo otro, otro ámbito, con lo cual... Eh, ese tema de la popularidad puede venir de ahí, ¿no? de que, de que tienes, con Python tienes muchos más propósitos, no, no tienes tanta dificultad además porque la sintaxis es más intuitiva que la de R y, y se supone que también es más fácil Python que R. Yo he programado los dos y, y no noto diferencias significativas en cuanto a la dificultad. Algo que sí he hecho mucho menos en R que comentaré luego con el código es la, los comentarios multilíneas, que son para poner comentarios bien en R es una pesadilla, pero bueno. Y la tercera idea es el diseño. ¿vale? Python es uno de los lenguajes más sencillos de aprender y su diseño es súper intuitivo y, y de los lenguajes más comprensibles que hay hasta ahora. ¿Y por qué la versión 3 en lugar de la 2? Pues he eh, visto que lo ha dicho alguien por, por el Telegram antes, por el grupo de Telegram. Básicamente la versión 2 no tiene soporte desde, desde enero de este año. Eh, las la bibliotecas se van a quedar en el punto en el que están, no, no se van a actualizar las del núcleo. Así que realmente es muy aconsejable eh, quedarse con, con la versión 3 en lugar de las dos. Aquí tenéis, por ejemplo, el ranking que hace el cubo de los lenguajes. de acuerdo. Si veis, Python se supone que tiene también una puntuación que es considerablemente mayor a la de R y no solo mayor a la de R, sino a otros lenguajes importantes como Java, C o, o C++. Pero bueno, eh, yo, yo os recomiendo que si eh, seguís trabajando en R, porque habéis trabajado en R bastante tiempo, y no tenéis una necesidad específica que no podáis hacer solventar en R, os paséis a Python. Pero si no, sigáis en R, no, no veo razón. Es decir, esto no, no se trata de irme al otro porque es más bonito, sino de ver cuál, cuál me soluciona más la, mi tema ¿no? y, y cuál me ahorra más tiempo realmente. Vale, vamos a dar dos notas características de este lenguaje. Eh, podríamos hablar de muchas más, pero únicamente estas dos para encuadrarnos un poco en qué es Python. Python es un lenguaje de alto nivel. Esto significa que se acerca más al lenguaje humano que al lenguaje de las máquinas. Eh, como ejemplo de lenguaje de bajo nivel, eh, tenemos el lenguaje ensamblador, que es lo último que se puede leer eh, por una persona antes de que pase a, la, a las instrucciones ¿no? de, de, de, del ordenador. Y Python, además, es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa interpretado? Eh, tenemos una, una clasificación dicotómica que es el lenguaje interpretado. Y lenguajes compilado. Cuando con cuando un lenguaje es compilado, lo que da como resultado es ese programita, ese fichero ejecutable que tenemos, que lo ejecuta en cualquier ordenador, ¿no? Y te sale su interfaz, por ejemplo, los instaladores. ¿Quiere usted instalar esto, tal, no sé qué, no? Eso Todo eso está compilado. Entonces... Eso te permite llevarte tus programas a cualquier sitio, eh, ejecutarlo en cualquier lado, con una interfaz muy bonita, etcétera, etcétera. Cada un lenguaje interpretado? El lenguaje interpretado, a diferencia de los anteriores, necesita de un programa que vaya ejecutando cada línea. Ese programa se le llama intérprete. R eh, también necesita su intérprete, creo. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ...creo que también el lenguaje interpretado necesita su intérprete... ...entonces cualquier sitio en que quieras ejecutar un código de Python... ...pues te tienes que ir a, a un ordenador que tenga intérprete... ...o instalar su intérprete y ejecutarlo ...y si no te va a decir que, que nada hay, ¿de acuerdo? Muy bien, pues... ...vámonos a, al código ya... Eh, ...yo... ...lo he sacado todo en notebooks de Jupyter... Voy a enseñar cómo se abre. Voy a hacerlo de la manera más eh, amistosa para los usuarios, pero realmente se puede hacer desde cualquier terminal. ¿vale? Eh, aquí tenemos Anaconda, eh, el navegador de Anaconda, que os pasé el enlace y esta en es la página también para el enlace para descargarlo. Descargar la versión con Python 3 porque si no dan error los códigos. Una vez estamos aquí, sería tan sencillo como lanzar Jupyter Notebook. ¿Vale? Eh, se ve el icono, eh, eh, el segundo contando desde la derecha a la parte superior, la de la launch, y, y os abrirá una ventana del navegador. o abrirá una ventana como esta. ¿de acuerdo? Eh, lo que tenéis que hacer en, en esta ventana es navegar hasta donde tengáis los archivos que os he pasado. Si os fijáis, lo que nos da una estructura de fichero y directorio. Eh, hay dos directorios, ejemplos y ejercicios, y otros cuantos ficheros que son los que yo he estado utilizando para desarrollar cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Para el curso. Una vez estáis donde, eh, donde tenéis esos archivos, basta con eh, pulsar en el archivo que queráis abrir. En este caso, los contenidos de la sesión 1. ¿De acuerdo? Cuando lo abráis, quizás tarde un poco en, en cargar. Pero os va a salir este archivo. Este archivo es una interfaz web que se llama Jupyter Notebook, básicamente. Es un entorno bastante útil que eh, se basa en una interfaz web con dos tipos de celdas. El primer tipo de celda se utiliza para poner texto normal y va con Markdown. Hubo al principio una sesión de Markdown, así que ahora la voy a poder dar uso, ¿eh? Eh, y bueno, eh, si pulsáis dos veces cualquiera de, la, de las celdas que tiene markdown, os sale como veis todo, todo el código con la etiqueta, etcétera, etcétera, y para volver a, a, a pasarlo a, a texto normal, basta con darle run cuando tenemos el ratón en la en la celda. El otro tipo de celdas que hay son celdas de código. Este código no tiene por qué ser necesariamente Python, podría ser también en R, por ejemplo, ¿vale? Solo hay que descargarse eh, una distribución de Jupyter que, que esté para, para R. Pero esta concreta la, la he hecho para Python 3. Si queremos ejecutar el contenido de una de las de la celdas que tiene código, es igual que con las que tienen el código en Markdown. Es seleccionar la celda y darle a run, al botón que hay arriba que pone run, ¿de acuerdo? Muy sencillo todo. Eh, una vez ejecutamos una celda, las variables que definamos ahí están visibles en, en el resto del documento. ¿De acuerdo? Eh, lo digo porque eh, vamos a ir viendo que en una celda utilizo una variable que, que no defina porque la he definido antes. ¿de Aún así, eh, vamos a empezar desde cero, desde alguien que no ha visto nunca código. ¿vale? Algo fundamental en cualquier lenguaje de programación es poder guardar información. Esta información la vamos a poder guardar en forma de variables, cuando son valores individuales, como números, frases, ¿vale? que son cadenas de caracteres, programación, variables booleanas, que se solo toman el valor true o false, que en Python eh, tiene como sinónimo 0, 1. Hay muchos más tipos de variables pero vamos a trabajar solo con estas. Con estas podéis saciar la inmensa mayoría de necesidades que tengáis, pero si aparecen algún tipo de variable extraña, no, no pongáis la mano en la cabeza, es normal, y, y normalmente el funcionamiento es muy intuitivo, así que no, no vaya a tener problemas. ¿de acuerdo? Otra manera de guardar información y que es realmente la que da sentido a la programación son las estructuras de datos. Las estructuras de datos agrupan variables como las que Acabo de comentar, u otras estructuras de datos. Vamos viendo paso a paso qué es todo esto, esto de las variables y las estructuras de datos. Vamos a comenzar, como he dicho, con algunos de los tipos de variables más comunes. Para asignar un valor a una variable se utiliza el operador de asignación, que utiliza el símbolo de igual. ¿De acuerdo? El símbolo de igual, si os fijáis en esta celda de código, a la izquierda tiene eh, una serie de palabras que digamos que es el nombre de la variable y a la derecha tiene un valor. Lo que estamos haciendo con ese operador es asignar al nombre de la variable el valor que hemos puesto a la derecha. Entonces, cuando en alguna celda utilicemos ese nombre de la variable, lo que, le vamos a, lo que estamos haciendo es pedir el valor. Yo cuando en alguna línea pida n barra baja int, por ejemplo, me va a salir 12. Muy bien, pues aquí tenemos los cuatro tipos de variables que he antes. n barra baja int sería una variable numérica tipo entero, tipo int. n barra baja float sería una variable tipo float, que es una variable numérica que tiene decimales. Se llama en castellano de punto flotante. v barra baja str. Es una variable tipo string, en, en español se dice cadena de caracteres, pero pues, muchas veces escucharé también a desarrolladores españoles decir string porque es más corto, más operativo. Y v barra baja bole. Es una variable booleana eh, Como dije antes, solo tiene valores true o false. A la hora de ponerle un nombre a nuestra variable tenemos que tener cuidado con palabras reservadas. No podemos ponerle, por ejemplo, int únicamente a una variable porque es una palabra reservada del lenguaje, se utiliza para ciertas cosas, ¿vale? Tampoco print, como veremos un poco más adelante. Es posible hacer una asignación múltiple en una única línea siguiendo la sintaxis que tengo justo en la celda siguiente. No sé si, lo, creo que mi ratón no lo veis, pero igual podéis ver lo que eh, tengo señalado. Voy a hacer un poco más grande esto para que lo veáis bien. Si veis aquí, no es una variable la que estoy definiendo, sino que son dos. Es a, coma y b. Las variables que quiero definir las separo por coma. Y después pongo el mismo número de valores. a, b es igual a 5,7. Es decir, a sería 5. B sería 7. Esta manera de, de definir las variables nos sirve para simplificar nuestro código, para hacerlo más corto, pero también para cambiar los valores entre variables. La función print que hay debajo de esta asignación lo que hace es sacarnos por pantalla el, lo que le digamos. Si es una variable, pues nos va a sacar la variable, pero no solo nos sirve para sacar variables. Luego veremos ejemplos de qué otras cosas podemos sacar. Entonces, cuando yo ejecutar este código, me va a sacar el valor de a de la variable a, que es 5 al principio, pero un poco más abajo intercambio los valores de las variables. Digo a, b es igual a b, a. Al valor A la variable a le dio el valor de b y a la variable b le dio el valor de a. Y ahora el valor que tendría la variable a debería ser 7. Vamos a ejecutarlo a ver lo que sale. ¿Vale? Primero me saca el 5, después me saca el 7. ¿vale? Eso es lo que hace la función print. Eh, como hemos visto al principio, el tipo de cada variable suele ser algo intuitivo. A plena vista se ve. Cuando tiene un punto es una variable tipo float, cuando es true es una variable tipo booleana, pero hay veces que esto no lo vemos porque automatizamos mucho los procesos en nuestro código y, y en algún momento nos puede dar algún error o algo y tenemos que saber qué tipo tiene la variable. Para esto podemos utilizar la función type, que tiene muchos usos muy interesantes, pero nos vamos a quedar en este. Eh, con, esa, con esa función type, si la combinamos con print, como veis, dentro de los paréntesis he puesto la función type y dentro de los paréntesis de la función type he puesto la variable nint, que definí al principio. ¿Qué nos va a decir eso? Que la variable nint pertenece a la clase int, es decir, que a una, a una variable tipo entero, no tiene más. ¿Qué hago después con print? Pues saco la variable nint para que me la enseñe también y después saco la variable string que vimos al principio. ¿Ve? Me saca que el, la, la variable nint pertenece a la clase int, con lo cual ya sé perfectamente, tengo identificado sin lugar a dudas, eh, qué tipo de variable eh, con la que estoy trabajando. Vamos a la siguiente. Es importante que cuando ejecutemos código eh, tengamos en cuenta la visibilidad que tiene nuestra variable. Yo no puedo trabajar con una variable si no la he definido antes como venimos haciendo. Es decir, en este bloque de código voy a intentar eh, sacar con print una variable que aún no he definido, que defino justo debajo. Me va a dar un error ¿vale? y así ya nos vamos familiarizando con los errores porque programar es arreglar errores el 80% del tiempo. Así que no os asustéis si sale algo así, ¿de acuerdo? Si sale algo así, pues lo único que tenéis que hacer es fijaros en la parte que hay más abajo. La parte que hay más abajo nos dice name nueva variable is not defined. Es decir, no hemos definido nueva variable, con lo cual ya sabemos perfectamente qué es lo que ocurre. Tenemos que definir nueva variable antes del print para poder trabajar con ello. Bueno, eh, también hay algo que ha salido justo en el código anterior que que no sé si habéis dado cuenta, pero no ha tenido ningún efecto en el código. Esto es un comentario. Existen dos tipos de comentarios en Python. Los comentarios nos sirven para introducir información útil, que nos sirve para entender nuestro código una vez han pasado meses, desde que lo hemos programado ya no nos acordamos, o para que otras personas lo entiendan mejor. Y... y... Son líneas que no se van a ejecutar de nuestros códigos. Podemos escribir ahí lo que nos dé la gana. Aquí tenemos ejemplos de los dos tipos de comentarios que tenemos en Python. En el primero de ellos, utilizo la modilla para poner un comentario de línea única. Y dentro, si os fijáis, tengo una función print, pero no se va a ejecutar porque está en comentario Justo debajo pongo un ejemplo de comentarios multilíneas, que esta es una de las grandes ventajas con respecto a R, por ejemplo. Eh, ¿qué tiene dentro el comentario multilínea? pues tiene dos, dos funciones print, pero ninguna de ellas se va a ejecutar cuando cierro ese comentario con la, poniendo las tres comillas dobles hay otro print y ese sí se va a ejecutar ¿de acuerdo? vamos a ejecutar el código veréis cómo sale eso ¿vale? lo único que se ha ejecutado es la variable string, que es la frase pero esta sí, con un punto al final que hay dentro del print ya está muy bien, hasta ahora hemos visto que podemos sacar cosas en el documento o en pantalla, si estamos trabajando en otro entorno, con la función print, poniendo dentro de los paréntesis aquello que queremos sacar. Esta es una de las formas, hay más, pero es una de las formas para generar salidas a nuestro código. Y ahora vamos a ver cómo podemos recoger información del usuario. ¿vale? Es una manera de generar entradas a nuestro código. Hay más también, pero esta es una sencilla muy amigable para el usuario, donde le estamos pidiendo al usuario que nos introduzca algo. Puede ser cualquier cosa. Independientemente de lo que le pidamos, la función input, que es aquella que le pida al usuario algo, va a dar como resultado una variable tipo string. Ahora claro qué significa esto. A la variable input le podemos dar también una frase para que se la dé al usuario. Con esto le indicamos al usuario, ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Si le estamos pidiendo una palabra, si le estamos pidiendo un número o, o cualquier cosa que la queramos decir. ¿De acuerdo? En la siguiente celda de código lo que hago es asignar a A el resultado de la función input. ¿Qué hace la función input? Como he dicho antes, pedirle al usuario que introduzca algo. ¿vale? Y cuando le pide solo al usuario, también le da la frase que le estamos dejando dentro de los paréntesis input. Es decir, introduzca una palabra, dos puntos, espacio. Y ya le ponemos lo que sea. Justo debajo, con un print, saco el valor de a y con otro print debajo saco el tipo de a. Como he dicho antes, el tipo de variable siempre va a ser tipo string. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ejecutarlo. Introduzco una palabra, vamos a poner hola. Me ha sacado hola y justo debajo me ha dicho que es una variable de tipo string. ¿De acuerdo? Si la información introducida por el usuario eh, es numérica, pero no está dando como resultado una variable tipo string, eso no, no podemos trabajar con eso. Tenemos que transformarlo de alguna manera, tipo entero o a tipo float. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Se puede hacer con las funciones int o con la función float? Voy a poner un ejemplo con pues la función int. Con la función float es exactamente lo mismo, solo que tiene como resultado una variable tipo float. ¿de acuerdo? este fragmento de código le pide al usuario que introduzca un valor, saca por pantalla qué tipo de variable es ese valor, después lo transforma a tipo entero y después nos da otra vez el tipo para ver cómo se ha producido ese, ese cambio, ¿de acuerdo? Vamos a poner como ejemplo 50 y le doy a enter. Primero nos dice que pertenece a la clase str, clase string, y después nos dice que pertenece a la clase entero, ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos dejado un poco lo, lo más básico de las variables. Vamos a ver ahora qué pasa con la estructura de datos. Al principio decíamos que podemos guardar información en variables o en estructuras de datos. Las estructuras de datos nos sirven para guardar eh, secuencias de variables o de otras estructuras de datos. En definitiva, las pasas de datos al final, por ejemplo, cuando las la leamos, las vamos a tener que cargar en algún tipo de estructura de datos en función de los que tengamos. ¿De acuerdo? Son agrupaciones, secuencias. Eh, Vamos a ver cuatro, pero no son los únicos tipos de estructura de datos. La primera de ellas son las listas. Para definir una lista, ponemos los elementos entre corchetes. Para definir una tupla, introducimos los elementos entre paréntesis. Para definir un set, que utilizamos las llaves. Y por último, para definir un diccionario, utilizamos también llaves. Pero esta vez los elementos se, se definen en, en pares, en pares de key value, que son llave y valor. Vamos a ver primero los tres primeros, que son más sencillos, y después dedicamos un poco más de tiempo a ver lo, los diccionarios. ¿Qué diferencias existen entre, entre las listas, las tuplas y los sets? Bien, las tuplas son inmutables, es decir, no se pueden cambiar los elementos que conforman una tupla. ¿Para qué se utiliza esto? Pues, por ejemplo, si el resultado de una función queremos que, que no cambien de ninguna manera los valores que tienen dentro las variables o, o los elementos que haya dentro, pues vamos a utilizar una tupla, porque es imposible que cambie eh, los elementos que tienen dentro, a menos que definamos una nueva tupla con alguno de los elementos que haya dentro. ¿Qué pasa con las listas? Las listas sí son mutables, sí se pueden cambiar los elementos que hay dentro, por ello son de, de las estructuras de datos que más se utilizan, son de las más operativas. Y la diferencia de las tuplas y las listas con los sets es que los sets únicamente tienen una vez cada valor, no tienen valores repetidos. No puedo tener dos veces el valor 1, ni dos veces eh, un string que solo tenga el carácter a, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Los sets son mutables? Sí. El único que no es mutable de los tres que hemos visto es el tuple, por ahora, ¿vale? las tuplas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo definimos una lista y cómo definimos una lista que está compuesta de otras listas, que es una estructura de datos que tiene dentro otra estructura de datos. En la celda que he seleccionado vemos una lista que se llama A barra baja list. Como veis, a la derecha del operador de asignación, que es el símbolo de igual, Tenéis un corchete que abre, elementos separados por coma y una, un corchete que cierra. Los elementos no tienen por qué ser homogéneos. Si veis aquí, tenemos variables de, de todos los tipos que hemos visto. Tenemos enteros, tenemos tipo float, tenemos strings y tenemos una variable booleana, que es la última. ¿de acuerdo? Justo debajo tenemos una, una representación de una matriz eh, a los que estáis en matemática os sonará, eh, economistas, la gente de física, etcétera, etcétera. Así es como se representa una matriz. Puede ser con una lista, puede ser con una tupla, ¿de acuerdo? No, no puede ser con un set, porque una matriz, eh, evidentemente, los valores en algún momento se pueden repetir. Si os fijáis, todos los elementos que hay dentro de la matriz... Que son también listas, están separados por comas, excepto el, el último, porque no, no es necesario. ¿De acuerdo? Podemos sacar con la función print también las listas, y las listas que dentro de una lista, desde luego, sin problema. ¿Veis? Me saca exactamente lo que tengo arriba. Solo que yo, por ejemplo, en el código la, la matriz la he puesto para que. Se vea mejor para que sea más legible, y aquí me lo ha sacado todo en una línea, pero es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de, de un set. En este set que he definido, utilizando los corchetes, hay letras que se repiten. Es la palabra abracadabra, pero con lo, los caracteres separados. de acuerdo Si yo intento hacer un print de este set, me va a salir la letra únicamente una vez. Vamos al ejemplo. ¿Veis? Solo la B, solo la C, la A, la D y la R. Una vez, cada una. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a seguir con la sintaxis más básica, más elemental para trabajar con listas. Eh, esta sintaxis también la podemos utilizar para trabajar con tapes a excepción del de último que vamos a ver aquí, ¿vale? Haré referencia a ello cuando estemos ahí para que no os confundáis con los tuples, pero esto de principio lo podemos hacer igual como veis he definido la misma lista que tenemos arriba, solo que el primer valor en vez de ser 0 es un 4 ¿Cómo trabajamos con listas? Pues la sintaxis más, más elemental para trabajar con listas es acceder a los elementos de la lista. ¿Cómo se accede a los elementos de la lista? Se accede con el nombre de la lista y corchetes para poner el índice que nos interesa, del, del elemento que nos interesa sacar. El primer elemento de cualquier estructura de datos tiene siempre el índice cero. Eso se parece al, al tema de las fases de la desescalada, ¿no? Que la fase 0 es la primera, la fase 1 es la segunda. Bueno, pues bienvenido a la vida de los informáticos, porque es así en todo el lenguaje de programación que se pre ¿A qué elemento accedo con el primer print entonces? ¿Qué tiene el índice 0? Al primer elemento, que es un 4. ¿A qué elemento accedo con el índice 2? que es que está en el segundo print? Accedo al elemento 2.2. ¿De acuerdo? Que es el tercer elemento. En el tercer print tenemos algo que es un poco más interesante. el Tercer print ya no tenemos un solo índice. Tenemos entre los corchetes, 1, 2.4 puntos, cuatro, o podemos tener, no me acuerdo si es exactamente lo mismo que os dejé en el, en el documento a vosotros, pero tenemos un número cualquiera que hace referencia a un índice, dos puntos y otro número. El número que está a la izquierda de los dos puntos, el primero, nos dice dónde empieza el índice y lo que es a la derecha de los dos puntos, dónde acaba. ¿Qué nos saca entonces este print? Nos saca un una sección de nuestra estructura de datos, nos saca los elementos que le estamos diciendo aquí con los dos puntos nos saca desde el, el elemento primero incluyendo el elemento eh, que está en el índice 1, perdón no el primero, sería el segundo hasta el elemento que está en el índice cuarto sin incluir es decir, excluyendo el elemento cuarto vamos a ver el ejemplo vamos, vamos a sacarlo por pantalla que nos saca ¿Eh? si veis nos saca desde el 1 hasta el 3. ¿Mm? Es decir, la A, que sería el índice 4, no nos la saca, para justo cuando llega ese índice. Eso nos sirve pues, para sacar solo las secciones que nos interesa dentro de, de cada estructura de datos. Vamos a ver, vamos a dar un pasito más, más allá. Podemos poner todavía otros dos puntos más para indicarle los pasos que debe seguir. ¿vale? Con pasos me refiero a si nos va a dar la, la secuencia que le estamos pidiendo, la sección de, de nuestra lista de uno en uno o queremos que nos dé los, los elementos de dos en dos. Es decir, queremos que nos saque 4, después el 1, después el 2.2, después el 3 o queremos que nos saque el 4, después el 2.2, después la A, ¿vale? de dos en dos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a ampliar un poquito el rango, voy a poner 5 para que nos saque algún elemento más. Si veis aquí nos saca primero el 1, que es el primer elemento que le estamos diciendo, pues, puesto que empezamos con el índice 1 y el siguiente elemento es el 3, que es el, el último elemento antes del de índice que, que indica el final. ¿Para qué puede ser útil esto? Esto nos puede ser muy útil para devolver la lista en orden inverso. Si yo dejo en blanco los valores que hay entre los dos puntos anteriores que hemos visto que indicaban el principio y el final, lo que le estamos diciendo es que queremos toda la lista. Y si le indicamos al final menos uno, lo que nos da es la lista inversa. ¿Veis? Con esto podéis experimentar, eh, es muy intuitivo, ¿de acuerdo? Si fijáis, aquí nos da primero truca a la variable booleana, que es la lista realmente está al final, y después nos da el resto de valores en orden inversor. Muy bien. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo accedemos al ejemplo que puse antes de la matriz? ¿Cómo accedemos a una lista dentro de otra lista? Pues tan sencillo como utilizar los índices que hemos visto antes, la misma sintaxis, dos veces. Primero accedo a la lista que está en el índice 1, la segunda lista, y dentro de esta lista accedo al segundo objeto, a la segunda variable, que tendría valor 2. ¿Qué nos va a sacar este print que hay aquí? El valor 2, que es lo que le estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Bien... Eh, algo que es fundamental para trabajar a listas es poder añadir elementos a esa lista. ¿Cómo añadimos elementos a las listas? Con un método. Los métodos son objetos muy parecidos a las funciones, solo que estos dependen de una variable, dependen de una clase. de acuerdo eh, Si estamos trabajando, por ejemplo, con listas, tendremos que acudir a la clase lista y ver qué métodos nos dan que dependa de la clase lista, también eh, determina que eh, la sintaxis que tenemos que seguir dependa de una lista, como vemos aquí en el ejemplo. ¿Qué hay en la celda de código? Un print con a barra baja list, que la hemos definido antes, y justo debajo tenemos un ejemplo con el método. Si os fijáis la sintaxis, aquí ha cambiado, aquí no es únicamente utilizar append, que es el nuevo método que vamos a ver como ocurría con la función print, por ejemplo sino que hay que poner primero la variable, el objeto con el que estamos trabajando, hay que poner primero a barra baja list, punto y ahora le indicamos el método append aparte de eso, funciona exactamente igual que una función, dentro de los paréntesis, le damos el argumento, le damos aquello con lo que trabaja ese ese método y ya que haga lo que tenga que hacer, ¿qué hace el método append? Añadir Elementos al final de una lista. Ya está. ¿No, ¿Esto no funciona con los tuples? No. Esta es la parte que dije antes de la sintaxis que vamos a ver hoy y de la forma de trabajar que vamos a ver hoy, que no funciona con los tuples. Pero generalmente voy a trabajar con listas porque es lo, lo más operativo. Eh, ¿Qué hace este fragmento de código? Añade el número 70 a la lista a. Ya está y saca print antes y print después de, de esa inclusión, para ver el ejemplo. Si os fijáis, el resultado que nos da ese código es que se añade 70 al final de la lista, nada más. Muy bien, vamos ahora con los diccionarios, que dije al principio que eran un poco más complicados. Los diccionarios son más complicados porque eh, se estructuran en pares. Esos pares tienen dos puntos para indicar cuál es la llave, que está a la izquierda de los dos puntos, ¿Y cuál es el valor que está a la derecha de esos dos puntos? Eh, la llave tiene que ser alguna variable, pero el valor puede ser una estructura de datos. Puede ser otro diccionario, puede ser eh, cualquier cosa. ¿de acuerdo? Eh, cada par entre sí está separado por una coma, igual que ocurría con los elementos antes. Y para acceder a cualquier elemento dentro de los diccionarios no utilizamos los índices, sino que utilizamos las llaves. Por eso tiene que ser una variable. Eh, por ejemplo, aquí tengo un diccionario donde las llaves son letras de la A a la E y los valores son números del 0 al 4. ¿Cómo accedo al valor 1? Pues con la llave B. ¿de acuerdo? Eh, podemos acceder a secuencias de llaves, con todas las llaves, o de valores o de pares de estos con eh, los métodos que vemos abajo. Si os fijáis, estos métodos dependen del diccionario. Sigue la misma sintaxis que arriba. Es decir, myDict.keys, que es el diccionario que hemos definido arriba, punto, y el, y el método keys. Y entre paréntesis, si hubiera que poner algo, lo pondríamos, pero en este caso no hay que poner nada. Lo que nos devuelve eso es una secuencia con todas las llaves. El método values lo que nos devuelve es una secuencia con todos los valores. Y el método items nos devuelve una secuencia con pares, con tuplas, que tienen los pares llave-valor, ¿vale? Que suele ser bastante útil para trabajar. Justo debajo, el print último lo que nos devuelve es eh, qué tipo tiene eh, la secuencia que, que saca el método keys. Porque estas no son secuencias que hayamos visto antes, son otro tipo de estructura de datos, ¿de acuerdo? Aprenderemos a trabajar con ellas también. Ah, vale, porque me sale error porque no he definido el, el diccionario. Ahora sí. Como veis, la clase a la que pertenece, dip keys, eh, no la hemos visto hasta ahora. Es distinta, no es una lista ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos con los operadores. Vamos a empezar con los operadores aritméticos. Los operadores nos sirven para realizar operaciones con variables o con números. Podemos asignar a una variable también. Una operación, por ejemplo, ¿de acuerdo? O he puesto una lista aquí de operadores aritméticos, no voy a pararme mucho, son sencillos, los habéis visto todos en algún otro sitio a excepción de uno que se voy a comentar un poquito más. Eh, la suma, que tiene el símbolo de sumar, normal. La resta o la negación, que tiene el símbolo de, del guión. El producto, que es multiplicar. La potencia, que es dos veces el de multiplicar. El cociente. Y cuando necesitamos un cociente entero, pues utilizamos dos veces el del cociente y no lo redondea automáticamente. Eh, solo dos cositas. En el cociente y el cociente eh, entero, generalmente, nos va, nos va a sacar... Eh, variables tipo float, con la excepción que he puesto ahí para el cociente entero, ¿de acuerdo? Incluso si el resultado es un número entero, el cociente normal nos va a sacar una variable tipo float. Eso hay, hay que tener cuidado en algunos códigos. El operador aritmético que es un poco más extraño es el operador módulo. ¿Qué hace el operador módulo? El operador módulo nos da el resto de dividir el, el primer número que le demos por el segundo. Es decir, si por ejemplo hacemos 6, módulo 2, el resto va a ser 0. Pues el resultado de esa operación será 0. ¿Para qué se utiliza esto? Por ejemplo, para ver si un número es o no es eh, par. Si es par, el resto va a ser 0 cuando hacen módulo 2. Si es impar, pues saldrá 1. Aquí he puesto algún ejemplo por si queréis eh, ejecutarlo. ¿vale? Es sencillo, como habéis visto, la, la asignación... Eh, no tiene por qué ser de un valor, sino que puede ser de una operación cualquiera. Podemos incluir también paréntesis, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Algunos de los operadores aritméticos también se utilizan con otro tipo de variables. Por ejemplo, con listas podemos utilizarlo o con strings, para juntar strings. Cuando utilizamos un operador aritmético de esta forma, se dice que estamos sobrecargando ese, ese operador. Aquí he puesto otro ejemplo ¿vale? de cómo se puede utilizar el operador suma con strings y el operador producto también con strings. ¿Qué hace el operador suma? Junta varias strings las que le la digamos. ¿Qué hace el operador eh, de producto con las strings? Pues te saca las veces que le diga la string. En este ejemplo, tres. ¿vale? Voy a ejecutar para que lo veáis. Me saca tres veces la string. Como no le he puesto espacio pues ni siquiera tiene un espacio. ¿de Por último, es posible combinar cualquier operador aritmético con el operador de asignación que veíamos al principio. Esto se hace para simplificar el código. ¿Qué estamos haciendo cuando lo combinamos con el operador de asignación? Pues estamos modificando de alguna forma la variable que tenemos a la izquierda de los operadores. Por ejemplo, en esta celda de código asigno a Num el valor 1, en la primera línea. En la segunda, lo que hago es sumarle 1 a Num. ¿vale? La segunda línea y la tercera línea hacen exactamente lo mismo. Como veis, la segunda línea... Es, Bastante más simple, ¿de acuerdo? Voy a quitarla, por ejemplo, pues es redundante, no la queremos. Si os fijáis, he puesto ejemplos para absolutamente todos los operadores aritméticos que hemos visto arriba, ¿vale? Si queréis los lo ejecutáis para, para verlo. Yo voy un poco más deprisa porque se me acaba el tiempo. Y vamos con los operadores relacionales y lógicos. Eh, no os preocupéis si veis que no hay conexión por ahora, porque ahora vamos a, cuando entramos en control de flujo vamos a ver cómo todo se combina. de Los operadores relacionales nos permiten comparar elementos del mismo tipo. Nos permiten ver si una, una expresión es verdadera o no. Básicamente. Siempre devuelven una variable true o false. Siempre. Entonces, ¿qué operadores relacionales vamos a ver? Vamos a ver. Cuando ponemos dos símbolos de igual estamos haciendo una comparación para ver si dos elementos son iguales. Iguales no significa que tengan el mismo tipo, como vamos a ver enseguida, sino que si son iguales. El operador con la exclamación y el igual es para ver si un elemento es diferente que. Y el resto que tenéis en esa tabla ya son bastante más intuitivos y seguro que lo habéis visto antes. Es mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que, de acuerdo. He puesto pues también ahí ejemplos, por si os olvidáis para que veáis qué resultado daría cada una de esas expresiones. Se puede comparar cualquier par de elementos, pero si no son del mismo tipo es probable que tengamos algún tipo de error. Vamos a sacar, vamos a definir cuatro variables en este en este ejemplo nuevo y vamos a ver qué pasa con esas comparaciones. Si os fijáis he definido la primera variable como entero, la segunda como un float, con que también es el número 5, la tercera, la c como una string que tiene un carácter numérico 5 y la última como una un string también, pero que tiene el tres caracteres 5.0. Si os fijáis, al igual que al principio, aquí podemos ver Claramente, cuáles son strings porque están entre comillas y arriba, las que, no tienen, las que no tienen comillas ni nada, pues son variables numéricas. ¿Qué pasa con los prints que tenemos aquí? Si os fijáis, la, el primer print tiene dentro de los paréntesis la expresión a igual que b. A es igual que b, es el número 5, es de tipo distinto, es una entera y el otro es tipo float, pero es lo mismo para Python. Sí. Esto no es así en todos los lenguajes, ¿eh? pero para Python sí. Entonces nos lo va a sacar como verdadero. La segunda comparación, el segundo print, a es igual a c, el 5 tipo entero es igual que el 5 tipo string, no. Aquí ya nos va a decir Python que no. Una es eh, una variable numérica y la otra no. La otra es una cadena de caracteres. Entonces nos va a decir que es falso. La tercera, 5. Como string, si, eh, la variable c es igual al 5.0 como variable string de la variable d? No, son caracteres distintos. Cuando comparamos strings, estamos comparando exactamente qué caracteres concretos. ¿De acuerdo? Entonces no son lo mismo. El último print que hace, pues ver si son iguales los tipos de la variable c y la variable d. En este caso no va a salir true porque son lo mismo. Vamos a verlo os fijáis tal y como hemos dicho el primero true segundo false tercero false y el cuarto true estos operadores relacionales que acabamos de ver se combinan a menudo con operadores lógicos para encadenar expresiones de acuerdo esto eh, lo vamos a utilizar enseguida en el control de flujo y he puesto aquí también otra tablita con las partes más más importantes de los operadores lógicos. ¿Qué? ¿Qué operador tenemos? ¿Qué es lo que hace la descripción? Un ejemplo y el resultado. Si os fijáis en, el, en la celda de código, hemos definido exactamente las mismas variables que teníamos arriba. Y justo debajo tenemos comparaciones muy similares, pero esta vez las hemos encadenado como con AND o OR. cuando vas a sacar true una expresión que tenga eh, un AND? Entre dos comparaciones, pues va a sacar true cuando ambas son verdaderas. Si una de las dos no es verdadera, una de las dos saca false, entonces la expresión al completo nos va a sacar false. El operador or eh, es distinto. Lo que hace es, si una, una cualquiera es true, entonces la expresión al completo es true. Si todas menos una, por ejemplo, porque aquí podemos encadenar las que queramos, si todas menos una eh, son false y solo hay una que es true, esta expresión al completo nos daría true, sin ningún problema. En, eh, en el último print he puesto algo un poco más complejo, incluyendo también ya paréntesis, ¿vale? Eh, echarle un vistazo. Este paréntesis lo que le indica es que primero evalúe esta parte concreta, primero evalúe si... Eh, es cierta o no es cierta esta parte. Eh, y después lo compara cuando ya tiene la evaluación primera, es decir, el tipo de C y el tipo de D, o C y D, lo evalúa y lo compara también con si es A igual a B. A igual a B es true. El tipo de C y el tipo de D es true. Con lo cual ya ni siquiera tendremos que ver si C y D también son true, que no lo son. Pero da igual, porque tenemos un OR, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo, a ver lo que nos sale. False, la primera, lo que habíamos dicho. True, la segunda, porque una de las dos es true. Y el último true también. Genial, pues ya hemos visto todos los operadores que necesitábamos. Vamos a empezar ahora el control de flujo. Este quizás es el concepto más complicado que vamos a ver hoy. Pero es fundamental en la programación, no se puede programar si no si no se puede controlar el, el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo, digamos que es la dinámica secuencial que tiene cualquier código cuando se ejecuta, de forma que la primera línea se ejecuta primero, después la segunda, y así sucesivamente. Si nosotros no tuviéramos una, una manera de decirle al código, oye, esta línea no la ejecuta o ejecuta varias veces esta línea, entonces se ejecutaría una vez cada línea de principio a final, empezando por la primera y acabando por la última en un orden secuencial. Pero no es así. Normalmente se utiliza este control de flujo, se utilizan ciertos recursos que tenemos para controlar esto y decirle, oye, ejecútame esta línea únicamente si se da esta condición. ¿Cómo sabemos si se da o no se da esa condición? Pues con los operadores que vimos antes. Vamos a ver un ejemplo de control de flujo condicional. Es decir, ejecuta esta línea únicamente si se da esta condición. Aquí vemos un ejemplo de código donde tengo definida exactamente las mismas variables con las que venimos trabajando y tenemos una línea con una palabra nueva, que es if. Con if le estamos diciendo, ejecuta lo que hay aquí debajo si se da la siguiente condición. La condición que hemos puesto es a. Igual a B. Si esta condición da como resultado true, entonces el código que hay debajo de if se va a ejecutar. Si da false, no se va a ejecutar. Y el código va a continuar sin, que, sin pena ni gloria. No va a pasar nada. Al final de la expresión que pongamos, sea lo compleja que sea, siempre vamos a poner dos puntos. Esto es lo que indica que se ha cerrado ese if. Justo debajo del if tenemos un print. Este print es un poco distinto a lo que teníamos arriba porque si nos fijamos tiene como un poco de sangría, ¿verdad? Tiene lo que se llama indentación. Esta indentación es muy importante. Es como se le dice a Python, al código en Python, que las líneas siguientes están dentro del bloque de código definido por if. Es decir, es como le decimos... Oye, este print ejecutamelo únicamente si se da la condición que pone en el if. Todo lo que haya a ese nivel de indentación, donde está el print, se va a ejecutar solo si la condición del if es true. Y si está a otro nivel de indentación, pues tendrá otro comportamiento distinto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos posteriormente. Todo lo que haya entonces debajo del if a ese nivel de indentación, es decir, con esa sangría, se va a ejecutar solo si el if es true, si el if es verdadero y si no, no se va a ejecutar de ninguna forma, ¿de acuerdo? Muy bien vamos. Bueno, voy a ejecutar el primero porque es más complejo vamos a ejecutar el primero para que veáis que eh, el print se ejecuta a es igual a b, me lo saca por pantalla porque la condición que hemos puesto es true, pero Vamos a poner una condición que no lo sea, una que sea false. Ahora lo voy a ejecutar otra vez y no me va a sacar nada. ¿De acuerdo? Vamos a bajar. Vamos a hacerlo un poco más complejo para ver esto de la indentación porque me interesa que veáis ejemplos más complejos ya que es lo que después os vais a encontrar cuando veáis código. En esta celda de código hemos definido exactamente las mismas variables con las que venimos trabajando. Y he puesto una retalla de ifs aquí ¿eh? con algún que otro comentario para que eh, vayáis viendo. Vamos a ir leyéndolo. Antes de llegar a, lo, a los ifs, después de definir las variables, hay un print que me dice nivel cero de indentación. ¿vale? Esto no es que haya una nomenclatura de nivel de indentación. Me lo he inventado yo, pero para, para que lo vayáis viendo. ¿vale? Nivel 0 de, de indentación, que es donde está este print. Está a la misma altura que los ifs. ¿vale? El if que tenemos aquí, lo que está comprobando es si a es igual a b. Hemos visto en los ejemplos anteriores que es así, con lo cual este if lo va a pasar. ¿Qué se va a ejecutar de este código una vez se ha evaluado este if y ha dado true? Se va a ejecutar todo lo que está señalado ahora mismo. Es decir, desde el primer comentario que hay con la almohadilla hasta el último que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Todo esto, si nos fijamos, está a un nivel de indentación superior. Está donde, justo donde está este print, que pone nivel 1. ¿De acuerdo? Si este código al ejecutarlo nos saca nivel 1, pues ya sabemos que ha pasado a ese nivel de indentación. Vamos al segundo if, a ver lo que nos saca. Eh, con el segundo if le estamos preguntando si el tipo de la variable a es igual al tipo de la variable b. Esto no es cierto porque la primera es tipo entero, la segunda es tipo float. Así que nos va a dar falso. Este if no se va a ejecutar. ¿Y qué hay dentro de este if? Pues está el print que pone nivel 2 y el otro if que tiene dentro print de nivel 3. Todo eso no se va a ejecutar, con lo cual no nos importa lo que haya ahí. ¿Se va a ejecutar este otro if que hay un poco más adelante que, es, que he dejado señalado? Sí, ese sí. Porque no está dentro del if que no ha dado como resultado falso antes. ¿De acuerdo? Este if da como resultado verdadero. C es igual a B. No es igual. Pero fijaros que hemos puesto not aquí. Que es uno de los operadores que había antes en una de las tablas. Esto lo que hace es invertir. Comprobar si algo no es así. Si es falso. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué nos va a dar esta expresión? True. ¿Se va a ejecutar este print nivel 2? Sí. El último print está fuera del primero que vimos, con lo cual independientemente de que si es verdadero o no el primero que vimos, este se va a ejecutar. Y la expresión b igual a d se va a comprobar, se va a evaluar. ¿B es igual a d? No, con lo cual este nivel 1 no se va a ejecutar de ninguna forma. Vamos a ejecutarlo. Nos debería salir, según hemos visto, nivel 0, justo debajo nivel 1, justo debajo nivel 2. Ya está. Vamos a verlo. Como vemos, el resultado es justo el que esperábamos. Muy bien, pues hasta ahora el control de flujo condicional que hemos visto es bastante simple. Eso nos deja ver si algo es así. ¿no? Esto se puede hacer un poco más complejo. ¿Qué pasa si tenemos varias posibilidades? ¿no? Y queremos ver si, si, se, si únicamente una ya se está evaluando como verdadera. Excluyendo a la, a la otra, pues tenemos otras palabras que, al igual que if, cumplen una función parecida y que son como opcionales, complementarias al if. Solo se pueden utilizar si hemos utilizado también if, pero no tiene sentido, no lo va a reconocer el intérprete de Python si no hemos utilizado if antes. Vamos a ver un ejemplo. Con el if, lo que estamos haciendo es poner una nueva alternativa. Para el caso en que el if que hemos escrito no se haya no haya dado como resultado verdadero. Es decir, nuestro if ha dado como resultado falso y tenemos un elif justo delante, pues se va a evaluar la, la expresión que hayamos puesto en elif. La sintaxis que sigue es exactamente la misma que el lado del if. Y podemos, podemos poner todos los elif que queramos. Todos los que queramos. Ahora vamos a ver un ejemplo de, de cómo va. ¿vale? Eh, la otra palabra clave que nos interesa es else else no funciona con ninguna condición. Con lo, lo que le estamos diciendo con else es que si no se ha dado ninguna de las condiciones anteriores, si ninguna de ellas ha dado como resultado true, entonces ejecuta esto que hay en el else, que hay dentro del else. ¿Cómo sabemos lo que hay dentro del else? Igual que, que sabíamos antes que algo estaba dentro del if, porque tiene una mayor indentación y está justo debajo. ¿De acuerdo? Es bastante intuitivo. Otros lenguajes tienen otras formas de, de definir esto. Por ejemplo, abriendo llaves o, o otras formas. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Aquí he utilizado if, el if y else. Tenemos las mismas variables con las que eh, venimos trabajando, a excepción de que ahora la b no es un 5.0, una variable float, sino que es un 5 sin más. ¿Vale? Tenemos un if que lo que ve es si la variable A es igual a la variable B. Sabemos que sí, así que va a entrar. Pero si no lo fuera, nos saltaría directamente al final del código, donde pone else. Y nos ejecutaría el print que hay dentro de ese else. Nos diría A y B no son del mismo tipo. Nos sacaría eso por pantalla. Y únicamente eso. Como si son del mismo tipo A y B, entonces va a entrar al primer if y se va a ejecutar este bloque de código que tenemos dentro. ¿Qué tenemos dentro? Tenemos otro if. A ese if le hemos encadenado un elif y al final del todo hay un else. Vamos a ver lo que hace cada uno. En el if tenemos que a es mayor que b. ¿Esto es cierto? No, ¿verdad? Entonces nos va a sacar false. No es mayor que b, es exactamente igual. La segunda posibilidad que hemos puesto es que b sea mayor que a. ¿Es esto cierto? Tampoco. No va a sacar false. Con lo cual, ¿dónde se va a ir el código sin comprobar nada más? Directamente al else. ¿De acuerdo? Nos va a ejecutar este print de aquí que va a decir a es igual a b. ¿Nos va a ejecutar el último print que había con el else? No, porque ya ha entrado al, al if anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar este código. nos debería salir? Si todo va bien, a es igual a b. Efectivamente. Muy bien, ya hemos visto lo que sería el, el control de flujo condicional y vamos a pasar a otra cosa que se llama control de flujo iterativo. Control de flujo iterativo lo que nos permite es que una línea o un, un grupo de líneas se ejecuten varias veces. ¿vale? ¿Cuántas veces? por pues la que nosotros la digamos con, con lo que estemos utilizando. ¿Cómo se hace esto? Se hace con bucles, los bucles for y while, que son los que existen en Python. En otros lenguajes existen otros o existen estos mismos con otros nombres. Son los dos bucles por excelencia la programación. El resto son siempre variantes de estos bucles. Acuerdo? Así que conocerlos realmente nos sirve para formarnos en computación. ¿Qué es lo que nos permiten los bucles? Que lo he puesto ahí. Es iterar, lo que nos permite iterar por un objeto iterable. Pero ¿qué es esto de iterar? ¿Y qué es esto de un objeto iterable? Iterar es repetir una serie de operaciones, X veces, X iteraciones, hasta llegar a una condición o hasta llegar a acabar ese objeto iterable. ¿Qué es un objeto iterable? Un objeto iterable es aquel que tiene una secuencia de elementos y por tanto tiene sentido y es posible iterar sobre él. ¿Qué se hace? Entonces, cuando uh, hacemos un bucle y eh, iteramos, pues realizar una serie de operaciones con respecto a un objeto sobre el que estamos iterando o realizar una serie de eh, operaciones sin, sin necesidad de que haya un objeto iterable, como veremos luego con, lo, con el, el bucle while, pero cambiando algo, cambiando algún objeto, cambiando algo que define, por ejemplo, nuestra condición o eh, cambiando algún objeto dentro de, de alguna base de datos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver ejemplos. Aquí hemos definido una lista, que es la misma lista que teníamos al principio, a barra baja list, y tenemos un bucle for. Si nos fijamos, aquí trabajamos también con indentación. ¿Cómo sabemos que algo está dentro del bucle for y por tanto se va a ejecutar X veces? Las veces que le digamos. Pues eh, lo sabemos por la indentación porque tiene un nivel más de indentación tiene un tabulador más por ejemplo y además está por debajo hay gente que para la indentación utiliza espacios en vez de tabuladores etcétera etcétera de hecho hay gente que recomienda más los espacios con los tabuladores pero a mí me parecen más claros los tabuladores y de hecho algunos editores cuando utiliza espacios te lo interpreta como tabulador porque se ve más, más con más claridad la indentación y entonces ves mucho mejor qué código pertenece a, a qué bloque. ¿no? Esto pertenece a este if y este if pertenece a este bucle for, por ejemplo. Muy bien, pues vamos a a al bucle for. Aquí tenemos la siguiente sintaxis. For variable, que es una palabra clave que hemos puesto ahí al efecto, in a barra baja list. ¿Qué significa esto? Esto significa que por cada elemento que haya dentro de la lista a barra baja list, me va a ejecutar las operaciones que te he puesto debajo, sea lo que sea, y, y cada iteración, es decir, cada vez que trabaja con un objeto distinto, ese objeto va a tomar el nombre de variable. Y voy a poder trabajar con ese objeto utilizando el nombre variable. Como veis, dentro del bloque he puesto un if. ¿Qué hace ese if? If, mira si el tipo de la variable es float y si el tipo de la variable es int. ¿Qué está viendo ese, ese bucle entonces? Si cada una de esas variables son de tipo float y, o son de tipo int, si no son de ninguna de esos dos tipos, entonces me va a sacar por pantalla lo que aparece en el print, que es el elemento tal y me pone el, el valor de cada variable, no es una variable numérica. Eso únicamente me lo va a sacar si la variable no es numérica, si no es ni, pri, ni, ni entero ni tipo flow, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo a ver lo que me sale. En teoría me debería de salir a no es una variable numérica y true no es una variable numérica. Hay una función aquí nueva también que no quiero dejar de comentar que es str. ¿Qué hace str? str transforma la variable a tipo string. ¿Por qué la estamos transformando aquí? La estamos transformando porque si no, no nos dejaría sumarla con el operador de suma. No nos dejaría juntarla a la otra string que hemos puesto. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Efectivamente, no ha sacado. El elemento a no es una variable numérica. Y después el elemento true no es una variable numérica. ¿Eh? Como veis, eh, eh, efectivamente es lo que estamos intentando. Vamos a ver ahora... Un ejemplo con un bucle while. bucle while permite también iterar, no es como el bucle anterior que nos daba una variable y esa, esa, ese nombre de esa variable asumía un, un valor dentro de la lista en cada iteración, sino que esta vez while funciona con condiciones, igual que los ifs anteriores, exactamente igual. ¿De acuerdo? Podemos incluso encadenar condiciones. ¿Cuándo se va a ejecutar el código que hay a un nivel de indentación superior y justo debajo de while? Pues se va a ejecutar siempre y cuando la condición que haya eh, eh, al lado del while se cumpla. ¿de acuerdo? Eh, aquí hemos definido en el ejemplo una lista. Hemos también definido una variable que es x igual a 0. Esto nos va a servir para darle una condición al while y que en algún momento corte. Y después tenemos lo siguiente, while y y una condición. X menor que len y entre paréntesis a list. Eso, ya seguro que lo habéis intuido, es una función len. La función len lo que nos da es el tamaño de cualquier cosa. Si a len le damos un, un string, nos dice el número de caracteres que tiene, por ejemplo. Si le damos una lista, nos dice el número de elementos, ¿de acuerdo? Nos da el tamaño del objeto, en definitiva. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esta condición? Cuando, mientras que X sea menor que el tamaño de la lista. En definitiva, estamos diciendo, ejecuta estas operaciones mientras X sea menor que el tamaño de la lista. ¿Qué hay dentro del while? Dentro del while tenemos dos cosas. Tenemos un print. Este print, lo que nos saca es un elemento de la lista. ¿Qué elemento? El elemento que tenga el índice X. X es el, el contador que estamos utilizando, sí, pero también es el índice. Como veíamos al principio con la sintaxis de las listas, con los corchetes podemos acceder a un elemento cualquiera de la lista utilizando su índice. Como empiezan en cero, he utilizado el cero al principio, he definido la variable x como un cero. ¿Qué hay después del print? ¿Qué hay justo debajo? Pues. Hay x más igual 1. Si os acordáis de los operadores? lo que hace esto es sumarle 1 a x. Entonces en algún momento x llegará a tener el mismo tamaño de la lista. Si no incluyéramos este x más igual 1, x no cambiaría. Y entonces, while se ejecutaría de forma infinita y crearíamos un precioso virus que, que se encargaría de llenarnos la memoria hasta que se lo permitiera el intérprete. ¿Cómo eh, solucionamos esto? Pues lo solucionamos aquí concretamente en, en Jupyter yéndonos a kernel, arriba en el menú y en kernel le damos a interrupt. Si queremos limpiar el output, pues le damos a, dentro del menú cell, all output y clear. Si estamos en, en otro entorno, pues habrá otras maneras de solucionar esto. vale eh, Explicaré una, por ejemplo, el próximo día que veremos el entorno de spider. Muy bien, pues vamos, vamos ya terminando. Vamos a, al final. Parece que me va a dar tiempo y todo a explicarlo. Hay veces que eh, nos conviene tener un control de los bucles y que cuando se cumpla una determinada condición, se acabe el bucle. Independientemente del, de, del stand que se encuentre cualquier otra cosa. Se acabe el bucle. Se salga nuestro código del bucle. ¿De acuerdo? En ese caso, podemos utilizar la palabra break. Break es algo muy intuitivo, ¿no? Se carga nuestro bucle y sale automáticamente del bucle. En el siguiente ejemplo hemos visto la mayoría de los elementos que hay ahí, excepción de dos líneas. El bucle es exactamente igual al bucle for que veíamos al principio, con un par de excepciones. Vamos a verlo. Dentro del primer if que hay en el bucle, hay otro if. Ese if lo que ve es si el tipo de nuestra variable, que se llama element, es o no es de tipo string. Si es de tipo string, va a pasar y se va a ejecutar el print que hay debajo. Pero si no es de tipo string, como veis, lo que está comparando es si no lo es, entonces se va a ejecutar break y break que va a hacer salirse del bucle for. ¿Qué va a hacer entonces este bucle? Pues este bucle. Antes lo que hacía era sacarnos aquellas variables que no son numéricas, que eran a y true. Y ahora lo que va a hacer es sacarnos únicamente a, porque la variable true es booleana, no es string. Entonces dará, dará como resultado true esta expresión, se ejecutará el break y parará nuestro bucle justamente en ese momento. Entonces se van a sacar por pantalla las dos variables que están al final de la lista, foo y bar no. Se va a quedar en true, se va a parar justo ahí. Vamos a ejecutar el bucle a ver qué pasa. ¿Eh? Solo me sacaba. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que nos interese que el bucle continúe, que no se pare ahí, que únicamente tenga en cuenta que puede haber variables que no sean tipo string pero que nos siga sacando el resto de variables, por si hay alguna que también lo es. ¿Para qué nos sirve continuo? Continuo, que es la otra palabra clave que, que hay al principio de este apartado? Para esto, justamente para esto. Si os fijáis, el bucle que hemos visto en la celda inmediatamente anterior es exactamente igual que este. La diferencia es que en vez de break, he escrito continuo, con su indentación de vida, porque está dentro de este if, ¿de acuerdo? Pero he escrito continue. ¿Qué va a ocurrir ahora? En el ejemplo anterior, cuando llegaba a la variable true, se paraba. Ahora no se va a parar, pero la variable true no me la va a, a sacar por pantalla. Justamente en ese momento, lo que va a hacer es que se va a parar la ejecución del bucle en el punto en que se ha, se ha ejecutado continue y va a empezar el bucle de nuevo por la siguiente iteración, por el siguiente elemento de la lista, ¿de acuerdo? Eh, es sencillo en realidad, una vez se comprendido el control de flujo, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa, si todo va bien debería sacarme A, FU y bar y ahí las tenemos, justo lo que esperábamos, ¿de acuerdo? Como veis es bastante eh, una manera de pensar de, distinta, ¿no? Es muy diferente a otras cosas eh, que, que se hayan visto ante la programación eh, todo lo que hemos visto hasta ahora son fundamentos de Python básicos y no, no hay mucha profundidad eh, el próximo día vamos a ver con más profundidad os he dejado un par de cosas más aquí que no voy a tratar ahora, son bastante sencillas cómo importar paquetes en Python y buenas prácticas de programación o si sea, ejecutáis esos códigos con la aplicación que hay justo encima, no deberíais de tener problemas, pero si no estoy en Telegram para que me preguntéis, ¿de acuerdo? y ya está Vamos a dejarlo aquí por ahora. Si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis. Voy a irme al chat ahora. Muchas gracias, Deme. nada Oye, se ve que lo tenía muy bien preparado. Espero que haya gustado. Sí, oye, de manera maneras como... Como van a tener ahora unos cuatro o cinco días, ¿no? Pues como nos vuelve el próximo viernes, pues que vayan haciendo las preguntas por Telegram ¿no? y te las vayan planteando. Sí, to to vale. totalmente. Y si queréis ejemplos de cosas concretas que os interesen, mm -hmm. decírmelo también. Muy bien, pero bueno, si quieres responder a las que van saliendo, por ahí hay algunas. Sí, ¿cómo se añade? A ver. Como, como tú quieras. Tú quieres, si quieres responder por Telegram por Telegram y si no, también puedes responder por, por aquí. como tú ves. La presentación se va a compartir. Voy a, voy a ir viendo alguna. ¿vale? La presentación se va a compartir. Ah, okay. Sí, eh, la presentación se ha compartido y la voy a compartir otra vez. La voy a compartir por el grupo de Telegram. De, de Yo sigo publicando, ¿de acuerdo? Junto a otros contenidos. Para ejecutar el archivo que yo he ido comentando, va a necesitar descargar Anaconda. ¿De acuerdo? Anaconda con, o Júpiter, de por sí, pero Anaconda te viene ya con muchos paquetes interesantes. Uh, a ver, la siguiente pregunta que veo por aquí. ¿Cómo se añade un dato a una celda de una matriz? Pues un dato a una celda de una matriz se añade de la misma manera que hemos añadido eh, datos al principio, solo que mm, tienes que definir cuál es, cuál es la la matriz, eh, cuál es la lista a la que quieres añadir. Voy a ir al ejemplo que había de las matrices. A ver, aquí. Aquí tenemos una matriz. Es la misma que hemos visto antes. Si yo quisiera añadir un elemento matrix por ejemplo a la primera matriz. ¿De acuerdo? Cuando yo pongo entre, entre corchetes el índice 0, le estoy diciendo que eh, ese objeto que con el que estoy trabajando es el primer elemento que hay. Con lo cual, eh, lo, que, lo que estoy trabajando es con la primera lista. Pongo exactamente el mismo método y ya el elemento que quiera. Por ejemplo, 70. Voy a ejecutarlo para que lo vean. Si veis a la, a la primera lista... Se le ha añadido el elemento 70, el número 70. Ya está, sin problema. A ver, voy a, a ver el resto de preguntas. ¿Puede definirse una lista de dos dimensiones a modo de matriz? Sí, eh, hay un ejemplo en el, en el vídeo y. y... Y en los documentos que he pasado eh, vais a ver también, incluso los ejemplos, creo que había un, un ejemplo en el que había una, un, una lista de dos dimensiones o de tres de las que queráis. de acuerdo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la complejidad que le damos a las estructuras de datos, porque muchas veces eh, nos podemos hacer más difícil la vida de lo necesario y, y que se hagan errores complicados de, de solucionar. Puede definirse, sí, como eh, tiene, lo tiene justo en el ejemplo que he puesto antes con la matriz. Aquí, ¿vale? De esta forma se define. Puedes ponerlo todo en la misma línea si quieres, pero, pero si lo pone así también lo vas a ver más claro y no tener ningún problema. A ver. ¿Qué diferencia hay entre matriz y array? Yo no he hablado de arrays en, en aquí porque se les llama listas en Python, pero un array en muchos lenguajes de programación son secuencias, son eh, como las listas que hemos visto. Son agrupaciones de elementos que tienen únicamente una dimensión. ¿Qué diferencia hay entre una matriz y un array? Una matriz tiene dos dimensiones y un array tiene una. Eh, ¿Pueden definirse listas de más de dos dimensiones? Sí, de las dimensiones que queramos. Pero ya digo, eh, es complicado. Es complicado a veces porque nos montamos uno, unos espectáculos tremendos con, cuando ponemos muchas dimensiones. Y, y pensar en, en los algoritmos es muy complejo, muy complejo. Después, ¿qué hace break si hay bucle anidado? Si hay un bucle anidado, eh, break solo se sale el primero. Si queremos salirnos del segundo necesitamos otro break o necesitamos o, otro recurso distinto. Si queremos, por ejemplo, no solo salirnos de los dos bucles, sino eh, directamente matar el, el proceso, ¿no? Que acabar con la ejecución del código en el módulo OS, Operative System, tiene, tiene algún recurso que te permita hacer eso. ¿Cómo encuentro el grupo de Telegram? Pues si pones, yo sigo publicando en en Google, quizás te salga, eh, ¿de acuerdo? Y si no, a lo mejor algún compañero puede pasar por aquí, por el chat, el, el enlace para que te pueda unir. Vale, algunas preguntas que están repetidas. ¿Podríamos tener acceso a la grabación de la clase de hoy? Eh, sí, se va a colgar en, en YouTube. Mm, lo va ya Dani avisará cuando esté encolgado. Una vez instalado Jupyter, ¿cómo se lanzan los ejemplos de los ficheros de, de notebook? De, pues muy fácil. Eh, una vez lo tienes instalado, ejecuta el Jupyter Notebook, que ya lo tiene aquí, eh, el segundo, desde la derecha, en la parte superior, le da das launch. Y te abrirá algo como esto. ¿Vale? Eh, yo no sé la estructura que va a tener en tu ordenador, pero tienes que ir navegando hasta que estés dentro de, del directorio donde has guardado los archivos que os he pasado. Después simplemente hacer clic encima del, del fichero que quieras. Por ejemplo, si quieres ver los contenidos que yo he ido explicando, le da contenido sesión 1, ¿vale? Y te lo abre. Si quieres ver algún ejemplo concreto, pues te metes en esos directorios y vas viendo fichero a fichero qué es lo que tiene. A ver, se puede importar o exportar matrices de otros archivos, por ejemplo, Excel, CSV, etcétera. Sí. Tú en un lenguaje de programación puedes leer lo que te dé la gana. Normalmente, va, a menos que sea texto plano como CSV, va a necesitar algún módulo, alguna cosa. O he pasado ejemplos de cómo se pueden leer incluso ficheros PDF. Eh, los tenéis en el material que os he dejado en la parte de ejemplo, ¿vale? Echadle un vistazo a esos notebooks porque tenéis para ahí, leo, leo y escribo en Excel y, y leo un PDF ¿de acuerdo? Y bueno, por ahora no hay más preguntas si tenéis alguna cosa eh, me la pasáis por Telegram, ¿vale? Yo trato de responder lo antes posible y ya está, espero que os haya gustado. Muchas gracias a Dani por el espacio. No, muchas gracias a ti, Demi. Que la verdad que ha estado estupendo el curso y, y muy currado. Te esperamos el próximo viernes entonces, ¿no? No te despedimos. No te despedimos, Exactamente. Parciales. Te esperamos el próximo Ven. viernes. Y nada, vendrá torturado de nuevo. De todas maneras, seguimos en contacto por si algo, ¿vale? Genial, pues nada. Venga, un abrazo muy fuerte, deme un abrazo. un abrazo. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Salud.